No. Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Camila Adivinen por qué estoy metida adentro de una caja En el día de hoy vamos a estar haciendo un video que se llama Las pruebas de Mami Lover Aquí para que te regalen algo, una carterita, unos zapatos, una joya, lo que sea Hay que pasar por pruebas Y no solamente yo, el Puchi también Ay, pucha. A mí no me han dicho ni lo que tengo que hacer. Por eso estoy esperando, a escuchar las reglas de juego. Una vez que me diga las reglas de juego, me paro y me voy, porque yo no voy a hacer eso. Esto es simple. Yo saco un papelito. Lo que ven en este papel lo cojo de aquí. Se lo echo a la caja que corresponde y ya. Las reglas son no sacar ni un dedo, ni una uña, ni un pelo de la caja. El que se quede estoicamente allá adentro gana el premio. Hay premio para cada uno, pero solo hay un ganador. Venga acá, y de cuántos billetitos estamos hablando. Uno de los premios tiene más de 4-0. Ahora sí me quedo. 2-0, Acá... adelante o atrás. 2-0, sí. atrás, atrás, tranquila, que van atrás. ¡Ay, que comience esto! Vamos, primer papel. Tienen, tin, Los perros, los perros, los perros, se lo comen. A ver, pero está rico, Camila. Este está bueno. Ah, pues este está bueno. Y viste. mira, tengo dos versiones: líquida y pombo. Está rico. Eso solamente es eso que te va a quemar. Solamente tiene infantil. ¡Qué fuchi! Parece diarrea de perro alto. <risa> pero abre los ojos, hijo. Cachu y Ave María Mostaza, con lo que yo odio la mostaza. Tráiganle pan, mm. que tenemos una salchicha preparada aquí Te quedó bonita la cabeza Alabado, lavado como tienes esa cabeza, Camila Puchi, siento que nos estamos ganando mínimo una casa en Dubai <risa> Segundo round, voy para allá ¡Oh, ¡Dios mío! ¡Ay, ¡Dios mío! ¡Ay, ¡Dios mío! ¡Ay, ¡Dios mío! ¡Pero mami! ¡Me ha tirado un huevo! ¡Ah, no sé, yo no puedo creer que tu mamá te va a tirar un huevo, te va a partir la cabeza. No, si me dio durita. Yo lo sentí aquí. Sí, yo tengo miedo de tener sangre y que no se vea. ¿Cómo van las pruebas? ¿Están yendo bien? Está yendo muy bien. Ahora vamos a limpiarlo. Vamos a limpiarlo. Sí, mismo. Ahora toca la limpieza. Vamos, ahora te estamos lavando. Jabón de lavar plato. ¿Sí? Sí, Baño. Ay, qué este regalito es mío, olvídate de eso Mira, el puchi va a ganar, la está dando toda. Yo soy una guerrera <risa> El puchi está ganando todavía, cómete un huevo No <risa> Niña, te vas a ganar <risa> Ay, qué cochilo <risa> Sound número 3 Mami Love, ¿quién tú crees que va a ganar? Yo Los dos están bastante acertados Acertado. ¿Esa por es su hija? Estoy diciendo si que eres tú el que está ganando Para que tú lo que me busca es cizaña con mi hija Vamos, porque tú eres la dulce de la casa Mami, ¿qué es esto? No, el pomo entero El pomo entero tengo que darle la buena noticia que les quedan dorrados la mala noticia que todo lo que queda es extremo ya se les acabaron los ingredientes buenos así que apriétense ¿Qué me voy a traer? lo que tú Ay, no aguanto, yo voy afuera ¿Vas a salir, Camila. Yo salgo atrás de ti, vale. sale No, tú primero, tú primero No, no te puedo creer ¿Esta? Ahora viene lo que viene Ahora viene lo que viene Ay, Dios mío ¡Me tocó! ¡Esto, hostia, Dios. Esto es cereal! Sí, le tocó! ¡Mierda, grillo! <risa> Vivo. ¡Ah! ¡Ah! Grillos vivos. Ay, Dios mío. Mira, los grillos están vivos. ¡Ah! Grillos no vivos. Me eso, me río, no me me eso Mira, están vivos, mira esto. Pero Camila, mira tu pie. ¡Ah! Mira, mira pero... ¡Ah! no vivos, tú. Pero ¿y esta locura, señores. No, no, no, no, no, jueguen con esto. Mira lo que dice puchi grillos. Tú no vas a salir, Puchi, con eso. No, que voy a salir. ¿Qué? Hay un regalito de 4-0 bueno, ya viene el quinto round. La ya serpiente, viene el quinto ¿no? Round. No. Este está fácil. ¿Qué es esto? ¡Meal! ¡Es meal! ¡Es peao! ¡Es de quién? ¡Sal, Camila, corre, sal! ¡No, el último, Puchi mira! ¡Ya! Lo más fácil lo ha cogido. ¡Ay! ¿Qué es todo... esto, qué le cayó talco? <risa> Vamos a pan El puchi es una pizza de grillo. Puchi <risa> Pucci perdiste porque le echaste los grillos a Camila y le echaste la harina Así que quien ganó fue Camila ¿okay? ¡Ahhh! ¡Victoria! Tú echarle los grillos y le... ¡Ay, ¡Ay no! no! Sí, ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Ay no! ¡Ay está lleno de grillo. ¡Ay no! Yo tenía una ropa que buena <risa> y eso no <solo> es justo <risa> <risa> ¡Grillito en pan <panico>. ¡Sí! <risa> de que valió la pena y el esfuerzo y este es el segundo regalo para el segundo ganador así que los dos salieron ganando listo para recibir los premios primer ¡Eh! lugar eh, los dos ganaron y los dos tienen un premio Puchi y Kami oye pero se nota el favoritismo eh, en los premios <risa> <Bueno, risa> bueno. Puchi está chiquitico tu premio a ver el tuyo que es Puchi es eh, un iPad ¡Eh! ¡Oh! ni tan mal Puchi no me fue mal. La mira ahora una casa. <risa> esto? ¡El avión de Luis ¡Que yo estaba esperando! Imagínate que vino volando. Yo no entiendo, ¿cómo con un avión? Sí, el vino de Francia, para que vino el avión volando. ¡Una cartera! ¡Es una cartera en forma de avión! ¿Tú cabes ahí? ¿Dónde tú te vas ahí sentada? Bueno, para lo que esto costó casi, casi que yo debo caber, llegar Creo que es el único que hay aquí ¿Y tú vas a ir a una fiesta con eso? Mira qué linda, yo me voy a ver llegando a una fiesta <risa> Imagínate <risa> ¿Cómo ¿Para qué se usa eso? Para viajar en el avión privado ¿Ves? Sí. Mi avión con mi avión ¿Pero qué tú vas a meter ahí adentro? Bueno, está grande, pero no le cabe casi nada Es decir, que no puedo llevar muchos tarecos Ahí cabe el menos, Sí, que no sé <risa> no, ¿Pero de verdad tú vas a salir con eso a algún lado? No, es obvio <risa> Por una línea de t <risa> Pero lo que tú puedes estar seguro que si tú vas a estar en un restaurante tú no vas a poder pasar. Permiso, permiso. No sé qué hacer con mi riqueza. Qué pereza soy tan guay. Todos me tratan de altes De Miami hasta Shanghai. Si quieres ver una segunda parte de los retos difíciles de Mami Lover, déjame 200 mil likes y hacemos. La segunda parte Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy